Bueno, saludos, soy Israel Manguera. ya vamos a continuar con el segundo tutorial de animación de nuestro personaje, ya les dije que era el más fácil, eh, si no lo han visto en la descripción de este tutorial se les dejo el primero para que se colonicen con esto, entonces vamos a ponerle cuerpecito al, al cuerpo a la animación que tenemos y finalizamos aquí el cuerpo es muy sencillo y no demoramos. mucho. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora, que es la cabeza. Si yo es Pavilo, eh, también es Pabila. Ahora está de día. Eh, la otra lo hice de noche. Y me sentó mucha dificultad porque me puse el celular en la cara y el reflejo no permitía que la cámara me captara bien. Entonces vamos a cerrar aquí vamos a hacer el cuerpo. Aquí está la la imagen. Entonces vamos a dibujar el cuerpo. A ponerle que esto no lo necesitamos ahora, vamos a darle clic aquí. Aquí tenemos cuerpo. Vamos a desplegar aquí una subcarpeta y vamos a dibujar el cuerpecito. Vamos a tomar aquí este ángulo, ponerlo de color verde. a ponerlo aquí y ya tenemos el cuerpo este cuerpo le vamos a crear una manito darle aquí una manito y vamos a presionar Alt -T. vamos a duplicar damos clic derecho transformar en reflejo ok y nos queda como la otra aquí y ya entonces vamos a crear ahora un piecito ah, pero antes de ello vamos a Seleccionar aquí esta herramienta y vamos a seleccionar esta parte aquí, vamos a subir esto un poco más así. Ahora vamos a poner el pesito aquí y vamos a duplicarlo, y correrlo aquí y eso es todo, ahora vamos a agrupar estas capas. que nos queden una sola, vamos a buscar la opción agrupar, nomás me ha salido la opción agrupar, agrupar aquí está, a ver, no me ha agrupado, Pero no importa, no me quiera, no me ha pod no he podido agruparlo porque está en la misma en el mismo cuerpo, entonces no me, per no me ha permitido. Bueno, aquí ya tenemos, ya tenemos, eh, tenemos eh, ahí me agrupo, lo que no me deja agrupar las manos. Aquí ya tenemos el otro el, dibujo animado listo. Vamos a ponerlo un poquito allí. allí, entonces ahora vamos a darle eh, vamos a guardarlo guardar y vamos a abrir acá y vamos a, a, a darle movimiento y podemos hacer que hable también sin ningún inconveniente mirenlo aquí ya estáis para que no se mueva así completo, tenemos que venirnos aquí. Damos doble clic allí y vamos a anclarlo. Tomarlo aquí en cuerpo. Vamos a, a darle clic a tomar esta herramienta. Vamos a darle clic aquí. Vamos a, dar, vamos a dar clic en punto fijo. Listo, entonces vamos ahora a mirar qué pasa. Entonces, si eh, no se mueve el cuerpo como se está moviendo ahora, entonces si yo me alejo, si yo espabilo, él espabila, si cierra los ojos, él lo cierra, si yo hablo, él habla, si yo muevo la cabeza, él la mueve. Entonces, todo lo que yo haga lo hace la animación. Bueno eso ha sido todo por hoy, esa es la idea, era enseñarles a hacer algo breve, ya si quieren que caminen Allá mismo están todas las herramientas para hacerlo y si necesitan aprender a hacerlo caminar o bailar Me pueden escribir en la, en la descripción del tutorial y yo les estaré creando, ayudando a crear unos más, más fácil y sencillo Entonces, no olviden ver el primer tutorial para que vean cómo se hace, que es muy muy muy fácil, muy fácil y le podemos también cambiar de fondo le podemos quitar el fondo podemos hacer muchas cosas eh, con esto podemos también acercar si quieren si gustan pueden hacer todo lo que corresponda entonces eso ha es sido todo por hoy y lo otro es que pueden grabar pueden grabar lo que ustedes estén diciendo por ejemplo en eh, Pueden grabar y pueden cantar y él va grabando todo lo que ustedes dicen y pueden cantar como por ejemplo no olviden de suscribirse en este canal para más tutoriales, entonces luego de eso terminamos y ya Entonces vamos a reproducir Pueden grabar y pueden cantar y él va grabando todo lo que ustedes dicen No se escucha muy... Se escucha muy pasito debido a que estoy usando el micrófono con filmora y estoy grabando entonces Difícil ahí, bueno eso ha sido todo por hoy, no olviden de suscribirse, chao